Quieres participar en un sorteo de esta skin M4A1 S jugador 2 minimal wear? Pues lo único que tienes que hacer es depositar mínimo 10 dólares con el código EDURG. Lo dejaré en el enlace de la descripción y recordad que cada 10 dólares que depositéis tenéis un ticket al final de mes. Hará una ruleta con todos los tickets. Mucha suerte. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hacer batallas super, super, super extremas ¿Y a qué me refiero con batallas super extremas? Pues a las batallas de Lore Sí chicos, esta batalla de la caja más cara de todo Kidro, Con un total de 394 dólares Y sí, venimos recargaditos de dinero, esta vez venimos con 6.294 dólares y a ver qué conseguimos sacar en el día de hoy. Recordad que tenéis el nuevo evento Major, Que tenéis un pase gratuito y un pase premium. Que el pase premium cuesta 10 dólares. Y el pase gratuito, pues como bien os dice, pues es gratis. Cuanto más vayáis depositando, pues más, eh, más vais avanzando de nivel. Yo le daría un try porque son 10 dólares y podéis conseguir bastantes cositas muy, muy, pero que muy top. Recordad que también podéis gastar vuestros puntitos aquí en Bomb y en Major Cards. Esto es algo que van a meter próximamente, pero están trabajando en ello, ¿vale? Así que paciencia que lo meterán y seguro que está muy, pero que muy chulo. Así que nada, recordad que podéis depositar con el código EDURG para un 10% de bono de depósito y entrar en un sorteo de más de 100$, ¿vale? Y nada, recuerda que podéis pagar por Payback, Skin Visa, Visa, Trustly, Crypto, skinbag Neteller, Gift card Con los cuales podéis pagar por Kinguin, G2A o Paypal Así que nada, dicho esto, vamos con las batallitas, chicos Vamos a ver qué conseguimos haciendo batallitas de lore, ¿vale? O sea, las batallas más caras de este juego Literalmente, yo creo que van a ser las batallas más caras que voy a hacer de todo eh, k Me ha dado por ahí y la voy a hacer. Así que nada. Dos lores. Ahí van de golpe. Contra el bot Waffle. 789 dólares. que nos dejamos en esta batalla, chicos? A ver qué sacamos. Por favor, algo muy tocho. Aquí perdemos. Pero bueno. Se confía. Se confía mucho, por favor. Yo confío en que me salga un cuchillito guapo. Y ahí está el cuchillo que yo quería. Y sí, sí 1.375 dólares Hemos sacado de estupidez de batalla Y nada Vamos a ir otra lore ¿Por qué? Porque tenemos mucho, mucho dinerito Que sacar Dos jugadores Vamos allá Vamos a meterle el bot ¿Qué bot le metemos? Bot le paje Ahí está Muy, muy bien Ojalá ganemos Ojalá ganemos, chicos Vale Perfectísimo, chicos Esta bayoneta es muy top Me encanta a mí Me encanta esa bayoneta Y ganamos Dios del amor hermoso Otro 1375 dólares Si es que me está rentando un montón esto De, de estas batallas Lore ¿no? Sé si es que al fin llevamos ya 2700 Espectacular, chavales Vamos a hacer ya Una batallita más Bueno, vamos a hacer unas cuantas más Pero... Pero ahora quiero hacerlo de uno en uno Y con más personitas, ¿vale? Cuatro jugadores Y esto puede llegar a ser muy tocho eh. Cuatro armitas de una caja Lore El que gane se puede llegar a llenar de billetitos, chicos Así que a ver qué sacamos Botanon, bot Cody y bot Botlepaje Venga, va Se confía, se confía, señores No sé yo, ¿eh? hemos perdido lo que acaba de sacar el bot Cody, chicos. 1800 dólares en la M9 y bayonet que le ha salido. Madre mía, chicos. Bueno, no salimos muy tristes porque al fin y al cabo lo que hemos sacado antes ha sido muy top. Así que vamos allá, vamos a darle otro try de cuatro jugadores y a ver qué conseguimos sacar. Vamos a meter lo mismo bot de antes, a ver si me acuerdo cuál era, creo que era Tom. Cody y le paje, ¿no? Aquí, Cody y le paje, le paje o le page? como sea, me da igual. Lo que sé que no me da igual es que esta batalla la voy a ganar 100% y efectivamente la gano yo. Uf, uy, uy, uy, uy, Cody, Cody, déjate por favor, déjate, F. Pues 1100 dólares que sea bot Cody y pues nada. Nos vamos un poquito F, pero ahora. ¿Qué se me va a ocurrir hacer a mí? Se me ha ocurrido, ahora mismo así de la nada, meter las batallas más caras de todo Keydrop en una... O sea, las la cajas más caras de todo Keydrop en una sola batalla, chicos. 1068 dólares en una batalla, se nos van todo. Contra el bot elegido. Que el bot elegido va a ser... A ver si carga esto, por favor. Venga, carga. Bot Groovy mismo. Pues no, una personita A ver qué conseguimos sacar Contra Zhacky Vale, ganamos nosotros por ahora, creo Efectivamente, 62 dólares Venga, va, confiamos ¿Vale? Perfecto Vale, vale, vale, vale Lo que más me... Uf, me da más miedo Es la última, la Lore Pero bueno Uf, La Bloodshot también es muy tocha, ¿eh? Bueno, hemos sacado lo mismo aquí. Y le voy ganando por 100 dólares. Pero es que en la lore se nos puede ir todo al garete. Y no, ganamos esta pedazo de batallita. Con un total de 1.337 dólares, chicos. Muy, pero que muy bien. Y aquí... Tenemos en el inventario 4.089 dólares que se van a ir a Ucrades. ¿Por qué? Porque a mí me encanta esto de hacer Ucrades. Aunque la mayoría de veces lo pierdo todo porque soy un pango de y lo pierdo mucho. Así que nada, vamos a darle un por dos a este pedazo de talon, Knife Case Hardenet. Y vamos a darle izquierda o derecha. Últimamente la de la derecha no me está saliendo mucho, así que confío en izquierda. Allá vamos. Muy, pero que muy rápido ahí lo estaba, eh. Madre mía, no he visto una que vaya tan rápido en la vida, colega Venga, va, confiamos Un por diez, un por diez Se nos va la olla, un por diez Izquierda Pero por qué están yendo tan rápido estos upgrades, por dios Otro por diez aquí Rapidito así Pues muy F Voy a dejar de jugármela ya, porque es que esto se me está yendo de las manos Pero no, porque esta va a salir Pues sí, se me está yendo de las manos, chicos No puedo hacer esto su graves Tengo que ir un poquito más, un poquito más safe Por ejemplo, así Ahí está, ese se va dentro, de locos Perfecto, magnífico, extravagante Vale, de locos, me sirve tenemos un total de 3.364 dólares. Vamos a dar aquí izquierda. Confío. Venga, va. Y izquierda. Salió. Perfecto. De locos. Uf, qué bonito es este cuchillo. Por Dios, este Ursus Knife Marble. Madre mía, chicos. Tenemos 3.600 dólares. Y... ¿Sabéis qué se me ha ocurrido? Pum. Pum. De una. De una. Mufada chicos, vaya Mufada, nos acabamos de llevar Pero sin problema, ¿Por qué? Porque ahora Nos vamos a llevar otra mufada chicos Sin miedo al éxito Y ahí está Un carambit fe, chicos El carambit más bonito de todo el juego Nos lo acabamos de llevar ¿Por qué? Porque quien no arriesga, no gana, chicos. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recordad darle like, suscribiros y recordad que hago directos todos los días de 6 y media a 7 y media en mi canal de Twitch. Así que nada, nos vemos allí. Adiós.